Bien, gracias Carolina Yerlán y Yerjan, amables televidentes. Saludar a tanta gente que nos ve, que nos eh, saluda en las calles y que manda saludos al equipo. Gracias a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares. Miren, eh, dentro de las informaciones que recoge hoy el Diario Libre, está... La del dominicano extraditado desde República Dominicana a Estados Unidos ha sido condenado en Massachusetts por un juez a cadena perpetua por la muerte de un compatriota de este, es decir, otro dominicano, en el 1999. ¿Cuál fue la fórmula que él utilizó y que quizás de haber enfrentado la justicia en aquel momento no se le hubiese agravado su situación al ser capturado por la DEA en un operativo internacional de persecución o de captura en contra de él? Se trata de eh, Edwin Nova y que fue extraditado hacia Estados Unidos en el 2017 Nova, último a Guzmán frente a una discoteca en una discoteca dominicana quien por una discusión le dio muerte a tiros este se convirtió en uno de los prófugos más buscados de Massachusetts Estados, y Estados Unidos. Y su caso fue difundido en el 2006 por el popular programa de televisión Américas, los más buscados de América. Ustedes se fijan la responsabilidad de la justicia cuando se tiene comprensión de las garantías que el Estado ofrece desde su función. Mucha gente, muchos dominicanos, hacen eso, vienen para acá a enfriarse y creyendo que pueden sustraerse de la justicia. Lo mismo pasa con dominicanos que han hecho barbaridades aquí y hoy están siendo buscados internacionalmente, pero lo grave es que sea por muertes, todos los delitos son proscritos, son atacables, pero que quede impune, como ha pasado con muchos casos en la República Dominicana, es lo que a mí me preocupa y nos debe preocupar, y lo ideal sería el estado de violencia que ha vivido la República Dominicana en los últimos tiempos sea cada vez menos porque haya un cumplimiento no solamente por parte de la autoridad sino que el ciudadano dominicano comprenda su rol como ser humano en esta sociedad y que la convivencia pacífica sea el día para vivir en una sociedad de mayor seguridad, de oportunidad, de crecimiento y de garantías. Esas garantías deben estar dadas o servidas por el Estado en sus distintos estamentos, donde el Estado social democrático al que enuncia nuestra Constitución verdaderamente, individualmente y colectivamente, los dominicanos lo utilicemos, lo recibamos y nos los garantice. Pero de ahí a esa satisfacción hay un trecho. Hay un trecho, cada vez que vemos que en los medios de comunicación se lleva la información de actos violentos en la República Dominicana. Cuando vamos a buscar un servicio y se nos la ponen en China, como dicen. Alguien habló esta mañana de la tanta burocracia. Hay que reducir burocracias. Y en el servicio público debe ser dado a los contribuyentes o a los ciudadanos cuando estos les solicitan. Y he querido poner como ejemplo de la diferencia de lo que es lo ideal, lo que aspiramos a convivir en paz y que se entienda que no se puede escapar de la justicia en los países que como Estados Unidos ejercen y se cumplen las leyes y la constitución. Ahí está ese dominicano que rara vez escuchamos, hay muchos presos a muchos años por distintos delitos, pero este ha sido condenado a cadena perpetua. Me imagino que todavía tendrá, como la sentencia se ha impartido recientemente, pero satisfizo mucho escucharlo, porque sé que hay una familia que finalmente habrá descanso eterno para esa persona y de este que pensó que se podría sustraer, y vivía normal aquí, como que no había pasado nada. Y me imagino que muchos se preguntaban, y como se, ya se había señalado, él era un buscado. Pero cuántos se han ido de aquí, han dejado el tollo aquí. Están en España, en que si va a dónde, en Haití. Así mismo pasa. Y tengo que extrapolar el tema a la frontera dominicana. ¿Cuántos criminales? buscado en la, por crímenes en sus países están aquí y se casan y tienen familia porque somos tan buenos, tan buenos, tan buenos los dominicanos que somos un país muy hospitalario y al extranjero le abrimos la puerta de par en par sin saber porque la forma de relación con el Estado Dominicano no es la más adecuada de parte del visitante y se quedan y se vienen a enfriar aquí. Yo he conocido casos de italianos, de, de alemanes y de, y de españoles que han venido aquí han hecho familia. Y hay norteamericanos también que han hecho familia aquí y se han ido de nuevo. Cubanos. Es decir, son muchas las cosas por las cuales debemos advertir a la autoridad dominicana. Que se debe ceñir al cumplimiento. Y nosotros, independientemente de lo que se encuentre con un familiar o lo que sea, es pedirle que nos comportemos bien, que no cometamos esos errores, que evitemos por todos los medios resolver nuestros problemas de forma violenta. Porque tarde o temprano la justicia, si no es la terrenal, es la justicia divina. Entonces, mire qué importante es saber que no se puede pensar que cometiendo hechos delictivos y de esta fórmula se puede ir a advergar a, un, a una nación cuando hay una autoridad que lo persigue, vaya donde vaya. En el 17, y este proceso a cuatro años, a tres años, a cuatro años de su, hoy tiene una, una cadena perpetua un dominicano por haber matado otro dominicano en territorio norteamericano en Massachusetts. Que sirva de ejemplo. Aunque mañana en una apelación... Que eso no debe existir, la cadena perpetua no debe existir. Bueno, que eso es prácticamente como una cadena, un mandato de muerte, ¿verdad? Exacto, es una condena de muerte en un calabozo. Eso, eso debería el, la, ser revisable la, cada cierto sí. tiempo, como está en Colombia, sí. que es cadena perpetua, revisable cada 25 años. Creo que puede ser revisable por lo menos cada 10 o 15 Entonces, años, Estados a ver si Unidos, la persona ya modificó su conducta y puede ser reinsertado a la sociedad, que es el objetivo final de la pena. Correcto. En Estados Unidos no entendemos. Cosa que normalmente no lo consigue en ningún Estado, porque el individuo sigue siendo un delincuente cuando sale. A excepción no, no, de aquellos no, no, que son no, muy viejos, no, no, porque, que ya están casi muertos no, porque, y llegan a su casa Mira que pasa, cosa más que te interrumpa Francis sí. Hay en la historia eh, grandes eh, criminales que luego se convirtieron en grandes criminalistas Y grandes criminales que son la policía Son excepciones polic Oye, Sí, pero, pero, lo, pero lo hicieron Entonces tú tienes que pensar siempre en esa excepción Hay, hay grandes asesinos que luego se convirtieron en grandes criminólogos es el caso de Ted Bundy, que sí. fue el que descubrió al bombardero de Estados sí. Unidos. Eh, siendo él un asesino en serie, eh, lo utilizaron eh, para cosas positivas, como fue para crear perfiles criminales y funcionó. Correct. Entonces la persona sí. realmente Ahí puede Esa es la caso. parte del Estado de buscar estudiar al Exacto. individuo en esa conducta antijurídica que tanto daño le ha causado a la, a la sociedad. Algo tienen que devolverle dentro de su mal... A esta sociedad El FBI y, y así utiliza Utilizan grandes, los informantes Grandes delincuentes, sí. por ejemplo, grandes hackers Que en algún momento fueron delincuentes sí. Y lo utiliza a su favor Hay una película de Netflix muy interesante sí. Sobre uno de esos hackers que, que estaba en el FBI Miren, entonces señores Creo que lo importante Es sacar partido De estas experiencias Y procurar que la República Dominicana Nos insertemos en ese proceso de compartir la idea de que vivimos en un estado social, democrático y de derecho. Y ojo, voy a hacer una crítica directa y quiero esto lo vi en Instagram y no sé si es verdad, lo voy a investigar hoy, de que en pasaporte, a la renovación de un pasaporte de menor, le están agregando 200 pesos para una certificación de menor en pasaporte. Eso es un adefesio y una locura. Y totalmente un proceso que carga el costo, pero sobre todo no tiene ninguna razón de ser. Porque si sí se entiende que para viajar o salir un menor de República Dominicana al extranjero con uno de los padres, o con la línea aérea, como dicen la Se requiere que la autoridad de migración Porque yo siempre he dicho que hay que entender Que migración tiene la autoridad De la entrada, permanencia y salida de cualquier ciudadano Tanto nacional como extranjero del territorio Se requiere de la autorización del tutor De los padres o uno de sus padres pero eso de querer cargarle 200 pesos a, los, a las renovaciones, de momento y sin mucho investigar, es nulo y poco táctico. Muchas gracias.